y por el punto de partida. El punto de partida el punto de partida no es un punto de partida. Ah, esto no es. Bueno, me parecía muy complejo. Ahora tengo un problema. Con mucho cuidado. Está está <laughs> <laughs> eh...